El humano actúa con albedrío solo cuando esté libre de estos cinco demonios. 1. El demonio del alcohol. Mata toda moral y ética y saca a la bestia que llevamos dentro, como la luna, al hombre lobo. Karma. Olvidar el pasado. 2. El demonio de las drogas. Genera un apego enfermizo por encima de tus amigos y familiares más amados, como el flautista de Hamelin a las ratas. Karma. Aislamiento. 3. El demonio de los juegos de azar. Genera una ilusión. De que tendrás mucho dinero y en cambio terminas en la ruina Karma, desconfianza 4. El demonio del adulterio Genera un inconformismo, un profundo vacío Es como caer por un pozo sin final Karma, generar odio en quienes te aman 5. El demonio del poder Es pisar cabezas con tal de ser reconocido Es como estar en el infierno de Hades Karma, perder la reputación Cada causa provoca un efecto Siempre es buen momento para enderezar el barco soy Robert Dalí. te invito a seguir mi canal.